Y ¡Colores! Hola, amiguitos. Bienvenidos a Juegos y Colores. Hoy vamos a pintar y colorear una gran piña con los colores del arcoíris. Ahora le pondremos diamantina. No se olviden de darle clic al botón rojo de aquí abajo. Dulce, uh, grande y deliciosa. Buena para jugos, postres, mermeladas. Su coraza dura, no te dejes engañar. Uh, uh, uh. ¡Juegos y colores!